Estos 11 años que acompañaron la actual gestión del presidente Evo Morales Ayma estuvieron marcados por la crisis mundial económico-financiera, que estalló en 2008 en Estados Unidos y se expandió a todo el mundo provocando una recesión económica global y la fluctuación de precios de los productos básicos. Hasta el 2007 la economía mundial tenía un comportamiento creciente. En 2008 la crisis financiera iniciada en Estados Unidos afectó al mundo teniendo una caída más fuerte en 2009, recuperándose paulatinamente. En los primeros años de la administración económica del presidente Evo Morales, hablamos del 2006-2008, se experimentó un aumento de los precios de las materias primas, debido en gran parte a la demanda de China e India. En el 2009, dichos precios se derrumbaron debido a la crisis mundial y la contracción de la demanda, teniendo un periodo posterior de volatilidad de precios entre el 2010 y el 2014, para descender nuevamente en el 2016. Aún así, el país supo hacer frente a la crisis internacional, aplicando un modelo económico-social comunitario productivo que logró posicionar a Bolivia como una de las mejores economías de la región. Esto nos ha permitido aprovechar los años en los cuales teníamos altos precios de las materias primas, pero fundamentalmente nos ha permitido prepararnos para la época en la que los precios de las materias primas han descendido. De tal manera que en la práctica se ha demostrado que el nuevo modelo económico funciona en entornos de precios altos y de precios bajos. Estos 11 años estuvieron marcados por el crecimiento económico que logró Bolivia durante cuatro gestiones. Incluso los organismos internacionales resaltaron la estabilidad y el buen manejo de la economía a comparación de otros países de América Latina. En cambio en el nuevo modelo el Estado se convierte en la locomotora del crecimiento. Ya sea mediante su inversión pública, no debemos olvidar que el año 2005 la inversión pública no pasaba de los 600 millones de dólares. Este año tenemos una inversión programada que supera los 6 mil millones de dólares.